Bienvenidos a Darktoons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo una nueva edición de los pilotos cartoons que merecen una serie animada. El primer piloto sería Trick Moon, del programa de pilotos de Cartoon Network. El corto se estrenó en el canal de YouTube de Cartoon Network el 21 de julio de 2020, y tuvo una recepción bastante positiva por parte de la audiencia. En su sinopsis tenemos que dos jóvenes cachorros de lobo, Drickshot y Pocket se convierten en los guardianes de una piedra lunar mágica que en su interior tiene aprisionado a un príncipe. Sin embargo, a pesar de recibir una recepción positiva, Cartoon Network decidió rechazarlo debido a la reestructuración corporativa que se está produciendo en la propia Warner Media. Esto fue confirmado en la cuenta oficial de Twitter de la creadora en una publicación realizada el 16 de octubre de 2020. A pesar de esto, el piloto sigue teniendo un enorme fandom que no para de realizar peticiones a HBO Max o Disney Plus para que produzcan la serie completa, esperemos que algún día podamos verla. En el siguiente puesto tenemos el corto animado de su fobia, Bad Luck Jack, el mismo fue estrenado en 2020 y es protagonizado por varios de los personajes principales de su fobia. Esta animación es creada por BC Pop y marca la segunda aparición de estos personajes en animación y la primera aparición de sus nuevos diseños. En el corto conocemos a Jack, quien sufre de una maldición de mala suerte que aparentemente no puede ser curada. Pero esta vez, parece que los sucesos de mala suerte son más fuertes que de costumbre. Por ello, su mejor amigo tratará de pasar el resto del día con él para protegerlo de cualquier posible accidente. Todo parece ir muy bien hasta que una especie de meteorito lo aplasta haciendo que Jack se sienta culpable y huya. De nuevo, por mala suerte, Jack termina en un bosque a punto de ser devorado por una horrible criatura. Por suerte, irónicamente, sus amigos aparecen en el momento correcto para salvar su vida con muchas canciones random de fondo. La verdad, me gustaría que siguieran saliendo episodios de este proyecto de BC Pop, donde, si siguen pie algunas historias del antiguo cómic de su fobia, seguro sería una muy interesante historia que ver. Continuando con los pilotos, tenemos un trabajo de animación directo desde Colombia. Y estoy hablando de Cazadores de Estrellas. Esta serie es creación de Ricardo Vélez, artista visual originario de Venezuela. La animación del piloto fue realizada por Dinamita Animación, un estudio colombiano que debutó el episodio piloto en la edición online del evento Colombia 4.0 a finales del año pasado. En su sinopsis tenemos de protagonista a Philip Waddles, un pato de 12 años que vive en la playa junto a sus amigos. A pesar de no ser tan fuerte o hábil como otros, Philip posee una fuerte voluntad que lo lleva a buscar lograr lo que muchos piensan que es imposible, viajar a la luna y atrapar una estrella. Dispuesto a probar su valor, Philip hará lo que sea para lograr su objetivo, comenzando por construir su propia nave espacial. Lograrlo no será nada fácil y deberá recorrer la mágica tierra de Domun para conseguir los materiales que necesita. Afortunadamente, cuenta con la ayuda de sus amigos Sibina y Lorenzo. El piloto tuvo un buen recibimiento, pero por ahora parece que no es suficiente para marcar el inicio de la producción de una serie completa. Espero que en un futuro podamos ver más de sus aventuras. Continuando con los pilotos, el siguiente en la lista sería Murder Drums, piloto estrenado el 29 de octubre de 2021. Como dato curioso, el showrunner de este piloto es Liam Vickers, a quien recordarás de otras animaciones como Glyphate e International Cube. En este piloto, la realidad que se presenta es un planeta donde la raza humana se encuentra extinta, y no por culpa de los robots, sino porque la humanidad está bien pendeja. Luego de esto, la humanidad envía desde la Tierra drones de desmantelamiento para acabar con los robots obreros que quedan. Es así como conocemos a Uzi. Una dron de clase trabajadora que se niega a vivir escondida tras murallas, por lo que decide construir un arma lo suficientemente poderosa como para enfrentar a los drones de desmantelamiento. Luego de arreglárselas para estar fuera de las compuertas, se encuentra con N, un dron con quien por los pelos logra vencer. Pero al no darle un golpe letal, el mismo dron se avería, por lo que no reconoce a Uzi ni recuerda las últimas tres horas. Es así como estos dos pueden conversar un rato de lo que parece ser una nave, pero Uzi se da cuenta que es un poco extraño que la nave sea únicamente de aterrizaje y que no les permita volver a usarla, creando muchas dudas existenciales en N. Luego de un rato, las compañeras de squad de N llegan, por lo que Uzi debe escapar de regreso a casa, o eso piensa, ya que los drones logran infiltrarse tras ella en la guarida de los robots trabajadores. Es en ese momento donde N tiene acorralada a Uzi, cerca de ella se encuentra su padre aterrorizado por la situación, y su hija le pide que tome su arma y le dispare, pero este, víctima del pánico, abandona a su hija y cierra de frente una de las compuertas. Luego del incómodo momento, Uzi se esconde y llega junto a N sus compañeras B y J y justo allí se plantea si lo que están haciendo realmente tiene sentido y cuestiona a la empresa que los envió, provocando que su jefa lo ataque y lo infecte con un virus. Más adelante vemos que B y J se adelantan y encuentran a los obreros, pero justo allí UC y N aparecen para enfrentarlas, logrando salir victoriosos. De todos modos, Uzi se encuentra muy decepcionada y molesta con su padre por haberla abandonado, por lo que decide exiliarse a sí misma al exterior junto con N. Afuera ya está amaneciendo y nos enteramos que N no puede estar bajo la luz solar porque lo mataría, y finaliza el corto con Uzi revelando que planea acabar con los humanos. Así culmina este fabuloso piloto. Según fuentes, parece que sí tendremos una serie de esta animación y que constará de 8 episodios. Pero no existe ninguna fecha confirmada. Por ahora, parece que el equipo de Glitch tiene muchas ocupaciones con Metal Runner 3, pero esta es una webserie de la que hablaremos mejor en otro video. Avanzando con los pilotos, uno muy interesante y peculiar es Welcome to Hell, historia creada por Erika Western. Aquí tenemos a Sok, un chico que desde temprana edad presentaba comportamientos muy cuestionables, llegando al extremo de, en otras palabras, tomar la vida de sus padres y por último su propia vida. Debido a sus actos, su alma termina cayendo en el infierno, donde conoce a un demonio llamado Mefistófeles, quien le asigna un nuevo trabajo al que no puede negarse. Su nuevo trabajo consistirá en ir a la tierra y encontrarse con Jonathan, a quien deberá convencer de quitarse su vida para completar su misión. Pero la verdad es que Sock es un pésimo demonio cumpliendo su trabajo, a pesar de que este corto data desde 2014, la verdad es que aún en la actualidad siguen llegando nuevas personas al piloto. El mismo ya posee un total de 14 millones de vistas, por lo que si sigue recibiendo apoyo, podríamos ver en un futuro más episodios de este show. En el siguiente puesto, me gustaría realizar una mención especial a God School. Si bien no es un piloto como tal, ya que cada cierto tiempo se estrena un nuevo episodio, creo que vale la pena mencionar el proyecto por la relevancia que ha ganado. La serie es un proyecto creado por Gaylord Libesaur, quien trabajó en varias series animadas en Francia. El primer episodio de esta animación vio la luz el 31 de enero de 2019, y aquí seguimos la historia de una joven diosa llamada Eris, quien intenta encontrar su lugar entre otros dioses y dioses, quienes por algún motivo parece que no les agrada mucho nuestra protagonista. En el episodio se nos da a entender que todos están asistiendo a una especie de academia, que recientemente empezó a aceptar estudiantes de intercambio por lo que pronto llegarían humanos, entre ellos un joven llamado Paris. Desde entonces se han estrenado un total de cuatro episodios, siendo el más reciente estrenado el pasado 27 de enero. Si deseas ver esta y las otras animaciones de este video, te dejaré los enlaces en la descripción. Para finalizar tenemos Common Learn with Phoebe, un piloto animado a modo de tráiler que se estrenó un día antes de Halloween el pasado año 2021. El mismo comienza con lo que parece ser un programa infantil, donde Pibi es una niña de dibujos animados que convive con sus amigos en un dulce mundo, pero de la nada aparece un enorme glitch que invade su programa y destruye todo a su paso. Más adelante, la misma se ve obligada a enfrentarse a los horrores apocalípticos que no solo han destruido su mundo, sino que se encuentra extendiendo y aniquilando todo tipo de mundos y personajes animados del universo de Cartoon Network, Hanna-Barbera, Warner Bros e inclusive Nickelodeon. Al final, Phoebe y sus nuevos aliados intentarán defenderse del horror que los acecha. Este corto animado es creado por el animador Dodge Greenlee y a pocas horas de su lanzamiento se convirtió en un fenómeno viral. Luego de esto, se sabe que The Cartoon Network Inc. registró una marca comercial con el nombre Learning with Peebie Apocalypse, lo que nos puede dar algo de esperanzas de ver en un futuro una serie completa de Pibi. De momento, si sale alguna otra novedad, les estaré informando. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál de estas animaciones te gustaría que tuviera una serie completa. Te recuerdo que esta es la cuarta edición de esta sección, si quieres ver mis otros videos sobre pilotos cartoons, te dejaré los links en la descripción. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, así como Instagram, Twitter y TikTok. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.